Hola, ¿qué tal queridos amigos? Feliz jueves para todos, con la alegría de la bendición de Dios. Vamos a levantarnos en este día para ir a nuestro trabajo, dándole gloria y alabanza a Dios. Un día muy especial para que, pegaditos de Dios, como lo hemos estado escuchando estos días en La Palabra, llevamos nuestra jornada. Vamos un momentico a dar gracias, a comenzar nuestro día con gratitud a Dios. Usted y yo tenemos muchos motivos para decirle a Dios gracias. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, vamos a meditar el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículos 9 al 11. En la última cena digo Jesús a sus discípulos, como mi Padre me ha amado, los he amado yo. Permanezcan en ese amor que les tengo. Si ustedes guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi alegría esté con ustedes y así su alegría sea completa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay un elemento que, que hemos estado escuchando de forma repetitiva en la palabra de Dios y es que la, el amor a Dios, la comunión con Dios, se manifiesta en obediencia, en la guarda de los mandamientos. Es muy fácil decir permanezcan unidos, pero ¿cómo permanecemos unidos? Pues permanecemos unidos en la medida en que somos obedientes al plan de Dios yo no la puedo pasar en mucho tiempo oración, pero si soy desobediente a los mandatos pues al final mi comunión no es tan comunión dice la palabra permanezcan en ese amor que les tengo si guardan mis mandamientos permanecerán en mi amor y Jesús lo dice, es la obediencia al Padre Celestial lo que ha hecho posible esa comunión de Él con el Padre Celestial les he dicho esto para que mi alegría esté con ustedes, yo creo que en la vida cotidiana, cuánta alegría experimentamos cuando vivimos en esa obediencia a Dios, en la guarda de los mandamientos. Tenemos una tranquilidad, una paz. Estoy tranquilo. Puede que tenga miles de tormentas. Pero estoy tranquilo en la paz. da Dios. Porque he estado en comunión con Él, he estado siendo obediente a su palabra, he estado obediente a lo que Él me pide. Son dos versos, mis queridos hermanos, pero de una fuerza y de una profundidad. Permanezcan en mi amor, discípulo. Permanecen en mi amor guardando los mandamientos y así su alegría se completa. Que la alegría de este día, que va ser la voluntad de Dios, inunde toda nuestra vida y no solamente nuestra vida, sino que contagia a tantos otros que andan tristes por tantas situaciones de pecado. Que la gracia de Dios se exprese en la alegría de hoy. Un abrazo para todos. Feliz día.